Quiere llamar a tu beba, pero estilo mucho de ti, hoy yo quiero estar contigo Si algún día me botaran me cambiará la ropa Y me pongo una nueva bota Primo fuera a la como. Hey, hey Cadijo Check it up Caminamos, sentamos, pero en un sitio Ahí nos quedamos Pero todos allí vamos Montarse al trono, ya quieren hacer el rey, pero nada sucede. tienen que darle lo que el rey, dale lo que César hey. Todos practicamos, todos empezamos, practicamos para llegar, para disfrutar un sitio que no podemos hasta relajar, pero algo no puede traicionar Siempre te quieren llevar la mano A todos lados te quieren ayudar Pero te pueden la mano mochar Escuchar los temas que acaban de tirar Cuando King Kong se sube y te lanza al rival Ey, ey Te lanza al rival Algo de honestidad Ya que ya Empezará Ah, ah, bueno, para ya, a llegar a un cobradiario y un corredor oh, de, de el en este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en zona rural de San Martín, sur del Cesar cuando chocaron de frente las motocicletas en las que se transportaban. La víctima son John Javier Salazar de Real, de 26 años. X115 color negro de placas IPC79E y el segundo en una Auteco Payac color negro de placas RTC26B las autoridades indicaron que